Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos, mitad de semana, un día bendecido, lleno de flores, de jardín lleno de bendiciones que Dios pone a nuestro cuidado, pone para que nuestra jornada, nuestra historia, nuestra existencia esté bien iluminada. Bendito sea, Señor, por todo. Gracias, Señor, por ese amor generoso. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar capítulo 5 de San Juan y los versículos 17 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, mi padre sigue actuando y yo también. Por eso los judíos tenían, tenían ganas de matarlo, porque no solo abolía el sábado, sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo, les aseguro, el hijo no puede hacer por, cuenta, por su cuenta nada que no vea hacer al padre. Lo que hace este, eso mismo también hace el hijo.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 y no se le llamará a juicio porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya llega la hora, ya hasta aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo que Dios y los que han oído oído vivirán, porque igual que el Padre dispone de la vida, así ha dado también al Hijo de disponer de la vida, y le ha dado potestad de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No le sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo oigo. Juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto a Jesús estos días, ayer, haciendo un milagro. Y a partir de ese milagro, pues una confrontación con los judíos, con las autoridades. Guardar el sábado, cumplir la ley. Y Jesús, a partir de esa discusión, pues nos ha dado esta enseñanza el día de hoy. Él y el Padre son uno solo. Nadie obra por su cuenta. El Hijo obra de porque ve orar al Padre. Y el Padre le da potestad al Hijo para que ore. Miren, mis queridos hermanos, cómo a partir de esta enseñanza, la misión de Jesús queda clara. Él ha venido a buscar, a sanar. Enviado por el Padre Celestial. Y quiere que tengamos vida. Hay vida en abundancia. Nosotros en la oscuridad del pecado, como lo decía ayer, no peques más. Cuando estamos en el pecado, estamos en la muerte. El milagro de ayer justamente nos deja ver la realidad del pecado, la postración, la impotencia. Miren cómo este hombre quedaba impotente no podía moverse. Cómo el pecado lo tenía postrado. Y eso hace el pecado en nuestra vida. Pero cuando estoy en la presencia de Dios, cuando me acerco a Dios, me curo. Tengo la libertad de los hijos de Dios. Estoy vivo. Esta cuaresma precisamente quiere ser ese paso de la muerte a la vida. Si no estoy dispuesto a morir, no podré resucitar. Una vida que da Dios, que da Jesús en abundancia. Los invito para que sigamos preparando y disponiendo nuestra fiesta de Pascua con fe, con mucho amor y con la confianza puesta en Dios. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.